y el Partido Republicano han sido incisivos en las últimas semanas a opinar sobre el manejo que ha dado parte del aumento de migrantes centroamericanos. El mundo entero ha sido testigo de cómo una represión maltrata a los millones de seres humanos acorralados en Venezuela. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestras noticias, Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre lo contamos como permiso. Antes de que iniciemos, no se les olvide, como siempre, suscribirse a nuestro canal, compartir este canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales y, por supuesto, activar la campanita de notificaciones para que no pierdan de vista todas nuestras noticias. Ahora sí, arranquemos. Después de las abusadas de Nicolás, el gobierno colombiano responde a las acusaciones sobre buscar una confrontación militar. El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, aseguró que en el país los grupos criminales no tendrán padrino que los protege televisiva Nicolás acusó al gobierno de Iván Duque de estar detrás de un plan que pretende generar una confrontación militar entre las fuerzas armadas de ambas naciones en el marco de un operativo venezolano contra grupos armados irregulares en la frontera. Según Nicolás y sus cortinas de humo es lo que llaman en la geopolítica la guerra de perros y Duque está metido hasta el fondo en este plan de escalar una confrontación violenta porque la viene buscando. Mientras repasaba el operativo de la Fuerza Armada Venezolana contra grupos armados irregulares en el estado occidental de Apure, fronterizo con Colombia, hizo este comentario que, de acuerdo con algunas ONG venezolanas, son disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Insiste en su denuncia de que estos grupos armados cuentan con el apoyo del Comando Sur de Estados Unidos y el gobierno colombiano, acusaciones que ya había hecho el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrillo. Ahora, la respuesta del ministro colombiano, Diego Molano, no se hizo esperar y respondió este domingo que en el país los grupos criminales no tendrán padrino que los proteja. Nosotros combatimos a los bandidos, tengan el nombre que tengan. En Colombia nuestros soldados y policías combaten sin tregua a todas las organizaciones nacionales, ni la narcotráfica como lo denomina el gobierno a la disidencia de las FARC que lidera alias Iván Márquez ni el ELN ni las disidencias tendrán padrino que los proteja. Así lo señaló el ministro en una declaración a la prensa. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, no ha dado orden de reforzar la presencia militar en la zona y aseguró que en esa zona el ejército ha combatido permanentemente a grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC, bandas criminales que se disputan el control territorial y el dominio del río Arauca, por el tráfico de estupefacientes y armamentos para delinquir. Teníamos 700 hombres, hoy hay 200.000 adicionales con el fin de garantizar seguridad y la protección a los araucanos y apoyar la operación humanitaria que se sigue presentando en Arauca. Ya son más de 4.700 hombres, mujeres y niños que han llegado a Arauquita huyendo de los combates armados en el lado venezolano de la frontera. Como hermanos los hemos recibido y sus ciudadanos están siendo atendidos con ayudas humanitarias para garantizar condiciones dignas de vida, salud y alimentarios. Destacó el gobierno que está trabajando de la mano con la Organización Internacional para las Migraciones y con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ambas entidades adscritas a las Naciones Unidas. También la Cruz Roja, que puso a disposición un equipo médico de emergencias conformado por 20 personas. Ellos están en el albergue provisional ubicado en la vereda Bayonero, corregimiento Cajaro, en Arauquito. Dentro de lo que cabe resaltar es que los migrantes han denunciado abuso por parte de las autoridades venezolanas. Por ejemplo, Raiza Isabel Ramolina grabó un video que pidió hacer viral en el que contaba cómo cinco miembros de su familia habían sido sacados de una vivienda en el barrio 5 de Julio de la Victoria en el marco de un operativo de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana y aparecieron ratos en el río, que es la zona donde se desarrollaron los enfrentamientos de este jueves. Dijo que estaban ataviados con otra vestimenta, similar a la de los guerrilleros. Pasando a segunda noticia, el anuncio por parte de los mandatarios que visitará la frontera sur antes del presidente Biden. La decisión de por estas tierras surge a raíz de que muchos funcionarios fronterizos le habían pedido que visitara el territorio, según las declaraciones recogidas en una entrevista en justicia con la juez Janir de Fox podría ir a la frontera con México a mediados de abril, donde actualmente existe una problemática que se acrecienta a diario a la oleada de migrantes que arriban el país. Esto ocurre debido a las promesas que hiciera Joe Biden durante su campaña a la presidencia de Estados Unidos y hoy, al parecer, se le ha salido de las manos a su administración. ¿Quieren que vaya? Realmente siento que se lo debo a ellos. Son personas grandiosas. Así lo dijo Trump. Mucha gente quiere que lo haga. La patrulla fronteriza y toda la gente de servicio de inmigración y control de aduanas Es tentativo a la fecha y obedece también a los cambios que se den en la agenda del mandatario. Claro está, ante el interrogante planteado por Janine Pirro, Trump señaló que el viaje sea probablemente durante las próximas 12 semanas. Sin embargo, Toro aclaró que no quería establecer un horario. Ahora, por otra parte, y el Partido Republicano han sido incisivos en las últimas semanas a lo opinar sobre el manejo que ha dado parte del aumento de inmigrantes centroamericanos en la frontera estadounidense con México. De acuerdo a lo que se ha visto, las instalaciones de aduanas y protección fronteriza han estado operando más allá de su capacidad debido al aumento preocupante en los cruces fronterizos. La agencia anunció que se había encontrado con más de 100.000 inmigrantes en la frontera en febrero mientras que el número de niños migrantes bajo custodia también ha aumentado drásticamente. Incluso la Administración del Demócrata ha abierto alrededor de seis nuevas instalaciones en los últimos meses para manejar la influencia de inmigrantes que sigue incrementándose a diario. Miles y miles de personas están llegando y van a tener millones de personas entrando en nuestro país, así le comentó. Al parecer Joe Biden no escucha estas críticas, tampoco reflexiona sobre las mismas, incluso dijo que no se disculpa por hacer retroceder las políticas de Trump, en particular el programa Permanecer en México, que se implementó en dicha administración tras el repunte de las detenciones en la frontera con México, que en mayo de 2019 alcanzaron la cota histórica de 132.856 casos, así lo destacó San Diego Unión Trigo. Pasando a tercera noticia ¿Cuál es la propuesta que proponemos en Venezuela? Primero no cohabitar con la narco No obligarnos ante sus amenazas ni ofertas indecorosas No depender de una conducción sectaria y fallida No tolerar el doble juego Descarado de individuos que en misión de infiltrados Le soplan la estrategia al gobierno dictatorial de Nicolás tenemos que ser claros y no acomodarnos a una situación por cobardía, el genocidio de Nicolás contra millones de venezolanos quedará registrado en la historia de la humanidad, como uno de los más horrendos crímenes que se perpetraron con el consentimiento de otros millones de espectadores que se limitaban a ver desde la distancia cómo se ejecutaba semejante suyo. No solo desde adentro o desde la oposición, el mundo pero ha sido testigo de cómo una represión maltrata a los millones de seres humanos acorralados en el millón de kilómetros cuadrados de la geografía de Venezuela, convirtiéndolos en prisioneros de sus desafueros. Es inevitable admitir que otros 6 millones se desplazan por los caminos del peregrinaje, buscando salvarse del martirio seguro que les ofrecerá la revolución del socialismo del siglo XXI. Desafortunadamente, vivimos en medio de un mundo que cada día es más contradictorio. Cuando a Nicolás le dijo la ONU que se responsabilizara de la catástrofe humanitaria más grande de estos últimos años. Al mismo tiempo, le pone a su disposición un sillón en el Consejo de Derechos Humanos. Si miramos a Venezuela, hay un sector mafioso, amado, que acribilla a una ciudadanía que se resiste a claudicar pero no hacemos la guerra. Somos víctimas de esa andanada inclemente de un gobierno dictatorial que convirtió las instituciones del Estado en una metrasesina. Es insólito, pero cuando escribo a estas niñas, me atengo que me digan por las redes que eso ya lo sabemos. Sí, pero pareciera que a más de uno se les olvida o se hacen los desentendidos. Entonces hay que recalcarlo una y otra vez. La solución no está en una intervención internacional en Venezuela a que entren los marines por la guayra. La necesidad está en afinar un plan de mayor presión por el bloqueo antinarcóticos, la captura selectiva de capos y terroristas, incautación de caudales y limitar el desplazamiento de sus operadores financieros. Hay que incorporar a gente valiosa que pueda hacer un buen trabajo en la ONU, en la OEA y en la Unión Europea. Reto el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, canalizar la fortaleza de la diáspora, incluidos los miles de efectivos militares en el destierro. Al mismo tiempo, Juan Guaidó debería darle el palo a la lámpara, decretando que no pueden celebrarse elecciones regionales, dejando claro que no encaja hablar de celebrar referéndum revocatorio porque Nicolás no es presidente. Y que no se puede ser tan iluso para creer que habrá una reconversión económica en un país controlado por nacos, guerrilleros, terroristas, pranes, megabandas asociadas con funcionarios podridos.